En la clase de hoy intentaremos mejorar un poquito más el código que mostrábamos ayer en el cual podíamos introducir cualquier número y nos decía el día de la semana. Si era mayor que 7 nos decía que era demasiado grande, si era menor que 1 nos decía que el valor era demasiado pequeño, pero seguía fallando si se introducía un dato que no fuera un número. En este caso vamos a intentar detectar si ese dato es un número o no y en el caso de que no sea un número sacar un mensaje de error y si es un número aplicar el código que ya tenemos. Para ello necesitamos una variable adicional. En este caso usaremos una variable de tipo texto, una variable string, en la cual se puede almacenar cualquier tipo de dato, y almacenaremos directamente la respuesta en la variable de tipo string. Lo siguiente que haremos es un if, en el cual comprobaremos si este valor no es numérico, para eso usaremos not, que nos niega y la función isNumeric que nos devuelve verdadero si un valor es numérico y falso si no lo es. En ese caso, si es numérico, lo que haremos será, si no es numérico, perdón, lo que haremos será un mensaje, en este caso un mensaje de error, diciendo que se ha introducido un valor no numérico. He copiado mal. Error, has introducido un valor no numérico. Numérico Y en caso contrario, aplicaremos un else en este caso. Si no se cumple la condición, esto es, si el valor es numérico, se ejecutarán los códigos, todo el código que vaya dentro del else. En este caso, será todo este código adicional. Comprobamos. Ah, bueno, dentro de ESE lo primero que tenemos que hacer es convertir dato en un número entero. Día es igual a cint convertir en entero de dato. Comprobamos el código, escribimos un texto, nos dice que es un valor no numérico, escribimos un número...